¿Qué es eso? ¿Qué tienen volando campeón? Hostia puta ¿Hiciste la, la, el, el de este el spawn de aventura reto? Es medio, ¿vale? O sea, de Widdles ¿Me recuerda a Shadow of the Colossus? No Música, eh, muy tipo... Tengo otro juego campeón, se llama No Plays for a Bravery En plan, no, no hay lugar para la, la valentía Que es el God of War nuevo que va a salir Pero el rollo eh, Hades pixelado, muy guapo, que todavía no lo tenemos que terminar Eso no es una Hades ni nada, ¿sabes? Pero me gustó mucho, llegó cuando salió Y está muy divertido Ah, las algas, qué guapo, me enseñasteis campeón en el Survival, eh, así en Vanilla, eh, que las algas cocinaran eh, comida, tío, increíble. Yo siempre las reventaba, ¿sabes? En el principio es un poco coñazo. Qué guapo, tío, espero que os mole, me recuerda mucho también un poquillo así a todos los juegos indie que hemos jugado, ¿no? Al Cronos también, tío. Al juego de ellos, el Solar as ¿no? Pero este juego se ve un poquito más, más serio, ¿no? Que Wither, hostia, pensé que ibas a hacer una de estas de Wither. Te ayudaré, lo prometo. Tú deja que te acompañe, o sea, que te acompañe. Sí, ya está decidido, todavía No es el momento de que participes en esta misión ¿O ¿Okay? qué? No, padre La niña, ¿sabes? Hostia, ojo lore, guapísimo El puto bárbaro Me mola porque, no sé, yo creo que hace creo que bonito, Un juego bonito, tío, al fin y al cabo Si a Valtar le gusta que tiene que un juego bonito Yo el rollo, yo qué sé, tío Hay juegos que han salido este año que ¿Sabes? Por ejemplo, bueno, este año 2022 nos han dejado juegazos, tío o sea, que la gente a lo mejor la ha valorado más o menos, la ha tirado más hate, rollo. Es como lo que siempre. Oh. Qué bonito, ¿eh? Con los viento, me he desmayado. ¿Está la la Aquí la aura mágica debe, debe ser muy fuerte. Muevo la cámara porque quiero ver. Qué guay, tío. Vale, eh, me recuerda al Kenna. Me recuerda mucho al Kenna. Exploración e interacción, vale. La L, moverse, controlar la cámara e interactual. Vale, guay. A ver. Fundamento del combate Bueno, un momento Me falta alguna de las armas eh, Qué guapo, ¿no? ¡Oh, mierda! Le dado a cargar Qué guapo, tío Mola Y esa sensación Eh, Sanaya Cuando recupere lo del bicho Podrás eh, cambiar eh, Entre armas Qué guapo Eso me ha la polla, Valta Te lo juro me ha parecido la caña un poco Bloodborg. Guiño, guiño. <risa> Pero me parece la polla. Está, está guapo eso. Anaya, ¿cómo estamos, gachón? ¿Cómo va, por supuesto, este gran miércolesito con FlowA? ¿Cómo te va la mañana? ¿Cómo has descansado? ¿Qué tal estás, gachón? Enorme. Yo uso lance y báculo. Lance y bueno, relativo. Entonces, como, hostia, son demasiados en plan My feeder Porque, si la peña que es en plan, le gustan los manes, tío. Y las pibas que le gustan las pibas de por más. O sea... Ah, es Minecraft, hostia, la leche. Eh, pensé que decías a votar de, de selecciones sabes que casi eh, nunca me acuerdo el día en cuál es bueno mis padres siempre lo hacen literal ya eh, ya tendréis edad para votar eh, tenéis que votar yo qué guapo no el cirulo el primer boss es acuático monster Hunter, gente ya oh, resident evil 4 <risas> coño era el cocodrilo hermano hostia que monster counter Guapísimo, cabrón. Qué guapo. Qué guapo, cabrón. ¡Ciao! Guapo, ellos. El botillo izquierdo son para... Para de las armas, de la lanza un bloqueado al principio y el balcón se pone en modo mirillas. Qué guapo. Y tienes que dejar pulsar el botón eh, de, de, de, de ataque eh, Y luego soltarlo Te ha dejado un boss atrás, en serio ¿Voy ¿Puedo podéis para atrás? Si me pagan yo, voto. será nombre por un futuro Mejor campeón de estar y tienes que votar Guapísimo, Balta Súper guapo ahora, ahora mismo voy a por el otro boss Me dejo matar Y dejaré, o sea es que claro, entonces son las armas, ¿no, Balta? Lo de abajo van a ser las armas Yo, ¡Me ha dado! Tiene demasiados coño Monster Hunter, ¿eh? ¡Lol! ¡Qué guapo, eh! Me mola, me mola el rollo del juego Me mola bastante ¡Fuera de coña! ¡Fuera de coña! ¡Está muy guapo! ¡Qué guay, ¿no? Eh, el Nacho, Balta, le digo estos juegos tío, Nunca quiere echarle un try, tío Solo tú en los más peques también, bueno, muchos de vosotros a lo mejor descubrís un juego con Mola, ¿sabes? Después de, de, de verlo en el canal, macho. Son las boya Estoy muerto. ¿Qué tal campeón Cali -Sensei? Y ¿Hasta ahora no has terminado en el restaurante? Día festivo. Vaya vale, tela. ¡Qué guapo el ataque! ¡Qué guapo, cabrón! Monster Hunter, tienes un rival, ¿eh? Tienes un rival, bro. Tienes un puto maldito rival, bro. Mondongo. ¡Qué guapo! ¿No? Y sigue habiendo de gente, ¿en serio? Ahora para comer, entonces Hostia Madre mía, campeón Es que la peña Los días festivos Madre mía, tío Se pone en modo Super try, eh. Dark soul Este es el juego pero Que el Barta nos dijo Que ya estaba disponible Y me dieron la key Ayer, campeón Y luego Espero que os mole Está muy guapo, eh O sea, solo tenéis que ver El primer boss Bueno, hay un boss Antes ha dicho Alta, me he saltado sin querer No me he dado cuenta Pero está muy guapo, gente Todo ahí lo utilizó Pistola agua ¡Qué guapo! ¿no? Es la primera vez que me siento De toda la mañana. ¿En serio? No, tanta faena siempre me quita el apetito. Normal, campeón. Te estoy el esto mejor. Pero vas mejor hoy con los nervios, campeón que le sin seis. yo con los clientes. Están mejor, están más tranquilos, más chill. Que o sea, me va a reventar, ¿no? No vean, no es duro de cojones, ¿eh? Al final, ¿eh? Durísimo, ¿eh? Primero, bueno, hay un bossante, como ha dicho Balta, pero no lo he matado porque soy gilipollas. No me he dado cuenta. Pégale, perro ¿Se ha recuperado vida? Ah, hermano Soy maestro, allí! Me revienta Me revienta Hola, grande solitario La gente, eh, es una desgracia, van a comer a las 5 Buenas tardes, mi hermano bárbaro. Ese tipo de cliente. Hombre, una cosa es que tú te pegues desde las 2 hasta las 5 Estás en tus derechos, ¿sabes? Pero si vienes a las 5 de la tarde a comer a que se te sirva la comida de hijo de puta. Estoy completamente de acuerdo. ¿Cómo estamos, Álvaro? ¿Cómo va este día festivo tan poderoso? ¿Cómo va también Wallapod? Ey, que te veas culete, eh. Me alegro un montón, tío. Sabes que te está yendo muy bien, tío, Wallapod. Además que te lo ocurran mucho, hermano. Antes que ha hecho ellos. ha tirado Espérate, espérate. Clic izquierdo tira una cosa. clic derecho. O sea, perdón, para arriba. ¿What? ¿Cómo? Vale, ese tiene una bola. Y es el juego más complejo, más complejo de lo que parece, ¿eh? Qué guapo, en plan me mola. Complejo no me refiero a difícil para mí, sino que tiene más mecanismos que lo que parece, ¿eh? Qué guapo, yo. Con cada arma voy a tirar de una puta forma diferente. Vale. Si me pongo esta me dará la, la, la poti, tío, de aquí. Ah, no, no estaba utilizando el ataque. Vale, voy a utilizar ahora el que ha dicho Balta, ¿ok? Este. ¡Hostia, no puedo! ¡Qué guapo, cabrón! ¡Malta que va a cortar el juego! ¡Eh, sí, súper guapo! Puede que por avaricioso muera, eh. Nah, en verdad, no voy a safear. A ti, cocodrilo. ¡Eh, cocodrilo! ¡Para ti mi cola! Eh, espero su golpe. Ahí va. Y ahora voy corriendo atrás para. Ah, ¡Oh, no le doy! No, se pone vida. Aprovecho, gente. Por poder asesino Nice Guapísimo, cabrón Ha sido duro, eh uh, Entiendo que Banta nos haya dicho Que había un boss antes Porque correspondería a la dificultad ¿Y cómo estamos a superar, barbúas? Y pillarte un pase de temporada Porque sabes que juegas con la motivación De desbloquear cosas Da no igual a las skins, ¿sabes? Pues que, que por otra cosa Qué guay, tío Oye Por el viento del norte Los muros de la ciudad son enormes Esto debe ser ¡Aphes! ¡Aphes! Tío, no sé a qué me recuerda. Bonito, eh. ¡Astergos! ¡Eh! De Carsos o de Star. ¡Fuck, dude! Yeah! Amazing. ¡Fucking right, my pussy! <risa> Ese es el puto meme que lo utilizo tanto, tío. A ver, encontré una forma de, eh, de entrar por aquí. ¡Qué guapo, tío! Me bola, me bola, me bola. Espero que mole, eh. La verdad, solo llevo 27 minutos de juego. Pero me están apareciendo, me, me están apareciendo apoteósicos, tío. Me puedo, te lo prometo. Cuando lo vi que era una patata, me acordé de besar y digo, lo tengo que traer al canal, hermano. Pero del tirón. Pero ya, ya, ya. Lo tengo que entrar al canal. <risa> Fuera vez de Ari. Para atrás voy, mi hermano Balta. Perdón, me he matado. Exacto, es el Vampire subir de la patatita. <risa> me ha encantado, Balta, que tenga la intro del bicho. Como <risa> Monster Hunter. Tendré una intro, no creo que no tenga una intro. Oh, ah, ¿no la tiene? Pues está apoteósico, hermano, igualmente. Ven, ven, concha tu madre. Ahí lo tienes, qué guapo, eh. Qué guapo. ¡Oh! ¡Coño! Hermano, ¿puedes parar, o qué? ¡Dios puta! Estoy estuneado ¿Cuánto le quito? En verdad le quito poco ¿eh? Le quito poquito Le quito poquito A ver Eh Tremulo eh, completo Grande sabe estar Y campeón ya no te queda nada A ver es duro La construcción por supuesto En el Minecraft siempre va a ser duro Hace tres embestidas ¿En serio? Vale, pues hay que tener en cuenta Y yo no te recuerda Bartal Toro del Sequiro. Qué jojado, eh Ata Atácalo después Vale Tres embestidas Este me lo ha hecho de random, ¿no? Bueno, el pegaré a ver, me vi para atrás, había esperado a las tres vestidas de balta Qué guapo, yo me mola, tío O sea, no parece que esté jugando O sea, parece que estoy jugando un juego de monster O sea, de monster hunter y de Oh, de hunter x Hunter! la tercera de balta Oh, le, le ¡Hola, oh, Muna mía, Messi, Bonjour No veo que he cambiado esta, el montapuerco, eh <risa> en verdad no me recuerda Mucho una carta del Hearthstone que es eh, ¿Cómo se llamaba? La, eh, Nacho lo sabe, tío, la de los puercos, loco te soltado un puerco pin. O sea, te ponía un cerdo uno, uno. Estaba todo guapo. La 2-1, que te pone un cerdo. La general. Y uno. Casi no quivo porque estaba flipando con el ataque. <risa> Guapísimo, cabrón. Me mola, me mola. Eh, está, eh me, me, me está gustando mucho el juego, eh. En el tráiler no se veía tanta chincha, tío. Me da. Uh, me ha dado, perdón. Uh. Vale, voy, voy, voy, voy, voy. ¡Cocho, su madre. Me dio poco tiempo, no para mí, me voy, ¿no? Me va a pegar la tipiquiña ¿no? La patada de. Para asegurar el enfrentamiento con una moción Me gusta ir full vida Esperamos en las estocadas que ha dicho falta 3 Me recuerda, que guapo, tío es guapo, hermano Me gusta, me gusta A ver, daros cuenta que yo soy muy de RPG Y todo el día estoy competitivo De shooters o de MMORPG Entonces, que un, que un juego O sea, que saquen este juego Así de este palo, me gusta Me gusta, porque se me pasa el tiempo volando Bueno, igualmente con el competitivo También ¡Messi! ¿A qué esperas? ¡Mesie con culo gordo! Bueno, me la han estado petado el cerdo, ya o sea, estaba petado que yo, compadre. Vale, vale, vale. Se ha puesto modo soplete. De inyección. Escúchame, que no me quiero broncear, eh, perro. Me ha quitado mucha vida, gente. Si me hacen las vestidas ahora y me da, tío, este, jodido. Me quita 70. Vale, vale, bien, bien. Uno. Dos no, sí. y hey, vámonos. Uh, ahora corriendo, gente. Qué guapo están los bosses, eh. Me mola, tío. Me mola mucho. Work it. ¡Ay, coño! Me he cebao. Y yo estoy empanado, Balta. Y chaval y Shabala estoy empanado. Atento de lo que tengo que hacer ahora, cuantito. Que me pega la tercera con nada. mira lo que voy a hacer. Y yo se me mira, me emociono. Y me pongo a pegarle golpes básicos. Cuando puedo lanzar un golpe especial... Y le quito más vida. Pero me emociono, ¿vale? Lo siento. Soy humano. Sí soy. Cuando veo un juego que tiene potencial y que me gusta... Obviamente me, me atraigo mucho. Cuando veis que me como un golpe... Eh, no solo leyendo todos los comentarios. Obviamente en este sentido. Es porque también... ¿Me entendéis? No, en plan, me, me atraigo <ríe> No vea el soplete mamá huevo Que me mata, vale, voy a hacer atacar A especial, no vea, ¿no? Ahora, ahora, hijo de puta, al cuadrado <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> ¿500? De loco, chaval Eh, esta noche, esta noche edito Con toda la motivación y gameplay de este juego No es coña, ¿eh? O sea, funciona de esa manera para pamina, tío Vale, ¿estás tuneado? No, no. Vale, me voy a asegurar de que muera. O sea, perdón, de que tenga yo toda la vida. Mierda, he puesto dos pociones sin querer, tío. Vale, la verdad soy un, un cagao. Yo debería haberlo matado ya. Bye, bye. ¡Pumba! Súper guapo, cabrón. Súper guapo. Y ese Rodrigo Campeón, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?